Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a visitar nuestra hermosa Zipaquira. vamos a mostrar todo lo que turísticamente podemos hacer, aparte de lo de la Catedral de Sal, es decir, pueden venir a la Catedral, pero también hay mucho más por visitar en Zipaquira. Esperamos que les guste este video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, su like, que es súper importante para nosotros. Esperamos les guste este video y esperamos que les haya gustado el video anterior de introducción de la Catedral de Zipaquirá. Y no se les olvide suscribirse y estar con... ¡Nos fuimos! Bueno, estamos acá en la Plaza Villaveses, esta queda al lado del Distrito Militar y al frente del de mural de Egan Bernal, que es un sitio obligado a nivel turístico por lo que representa el ciclista colombiano, nacido acá en Zipaquera. Al frente tenemos el Museo Arqueológico, que queda justo al lado izquierdo de la Catedral de Sal, que si no han visto nuestro video pueden verlo aquí arribita donde les vamos a dejar la tarjeta para que puedan ver el video de la Catedral de Sal. Bueno aquí vamos camino hacia la Plaza de la Independencia que es una plaza eh, muy turística y donde podemos ver el tema de los restaurantes como podemos ver aquí. Hay un restaurante y parrilla donde está el famoso escritor Gabriel García Márquez. También acá podemos ver eh, que hay restaurantes como Frisbee, como Ginos, eh, Juan Valdés, Sándwich Cubano, El Corral, que son pues eh, cadenas de restaurantes muy famosas acá en Colombia y en ese sector es donde están ubicadas, en la Plaza de la Independencia. En esta plaza anteriormente estaba ubicada la plaza de mercado, pero ahorita ya se reformó y como pueden ver es muy turística, eh, muchos restaurantes y vida nocturna. Hola, ¿cómo están? Estamos en la plaza de la Independencia Zipaquirá, que más al occidente, hacia las montañas, eh, cerca al centro. Es una plaza muy, muy chévere, donde la vida nocturna es espectacular. Bueno, amigos, y en esta plaza van a encontrar parte de los restaurantes que hacen parte de la ruta de la sal, que es una ruta que iniciaron acá los restaurantes de Zipaquirá para probar la gastronomía de Zipaquirá y de Cundinamarca aquí la van a poder encontrar en los diferentes restaurantes bueno y aquí los dejamos con un poco del recorrido alrededor de la plaza de la independencia esperamos que les guste esperamos que vengan a esta bonita ciudad que es Zipaquira, que es la ciudad de la sal y que puedan venir a conocer estas maravillosos restaurantes que se encuentran acá <música> Bueno, estamos acá en la Plaza Independencia, Plaza de la Independencia de Zipaquirá Estas eh, personas que están de uniforme fluorescente son las que eh, cuidan los carros acá en Zipaquirá Las zonas azules Eso pues es algo muy muy bueno para las personas que quieren poder parquear su vehículo Obviamente les, les cobran pero pues va a estar seguro y todo eso queda pues para arreglos de, de Zipa vale eh, bueno entonces les cuento esta es una eh, plaza importante sobre todo pues vida nocturna para comer para pasar un, un rato agradable como pueden ver hay varios restaurantes allá arriba es una iglesia católica y miren acá les muestro lo que dice zona monitoreada por cámara, ¿vale? Que es la zona azul, lo que les venía diciendo. Entonces acá hay eh, bares, cafés, restaurantes. Acá vamos a encontrar un monumento a Antonio Nariño, que fue uno de los que ayudó a Simón Bolívar a lograr la independencia en Colombia. Aparte de eso, vamos a encontrar la conmemoración de cada uno de los países en los que Simón Bolívar ayudó a la independencia de ellos. Por eso la plaza se llama la Plaza de la Independencia. Esperemos la visiten pronto. Acá en este pasillo que es muy comercial este une la plaza de la independencia con la plaza de los comuneros y se encuentra como pueden ver mucho comercio a nivel de celulares de ropa entonces aquí si necesitas algo de esto puedes inmediatamente acercarte al pasillo y encontrar lo que estás buscando aquí ya estamos en la plaza de los comuneros es la plaza colonial más representativa de Zipaquirá, eh, se encuentra aquí la Catedral Diocesana y recibe este nombre de los comuneros porque fue escenario de la primera revolución de América y centro de libertad del nuevo mundo. Bueno, alrededor de esta plaza en la que se encuentra la catedral, como ya lo describimos antes, también vamos a encontrar la alcaldía de Zipaquirá, varios bancos y varios sitios para comerse unos ricos pasabocas. Hola amigos, estamos acá ya en el sendero de los Sipas. esto queda al lado de la estación de tren de, que viene desde Bogotá y está ubicada acá en Sipaquirá. aquí esta es una parte de una parte del sendero de los Zipas, es un camino en el que cuenta la historia de cada uno de los Sipas que estuvieron gobernando la sabana de Cundinamarca, la sabana norte de Bogotá, ese es uno de los... Eh, monumentos. monumentos de los Sipas que están acá los otros se encuentran es, retratos de sus caras y en qué tiempos gobernaron entonces ya les vamos a mostrar un poco más acerca de este sendero bueno, acá nos encontramos ya en el sendero de los Sipas esto fue una obra entregada en los 418 años en conmemoración del Sipa Tisquezusa Aquí podemos encontrar los rostros de los diferentes Sipas y encontramos al final del recorrido del sendero, encontramos el monumento grande a el Sipa Tisquesusa, que fue el último de los Sipas en gobernar en la sabana norte de Bogotá. Bueno, acá estamos en la estación del tren que es del siglo XIX, esta estación fue declarada Patrimonio Arquitectónico Nacional y fue construida exactamente en el año 1926 cuando estaba gobernando el presidente y general Pedro Nel Ospina. Esta construcción fue con un estilo neoclásico francés de la edificación conocida como la estación Tres Esquinas. Al lado de la estación vamos a encontrar un lugar donde hacen artesanías en hierro y en bronce como podemos ver en la figura un quijote también vamos a encontrar también este cocodrilo interesante que es bastante chévere y aparte de eso vamos a encontrar un monumento un busto de simón bolívar al lado de la estación quiero mostrarles algo curioso que vimos acá cerca de la estación del tren estaba pintado Juegos de ajedrez y efectivamente las personas vienen a jugar ajedrez aquí. Estamos cerca a la estación del tren. Bueno, aquí vamos a encontrar al lado de la estación de tren la Plaza de la Esperanza. Es una plaza... ...que se construyó eh, también hacia la parte del sendero de los Zipas... ...va a tener también un skatepark que acerca la notaría... ...una de las notarías... ...vamos a encontrar también en la entrada de Zipaquira... ...el hospital más importante de, de la región... ...de la sabana norte de Zipaquira... ...bueno y aquí les dejamos un poco de las fotos que tomamos... ...en nuestro recorrido alrededor de Zipaquira... Gracias amigos por quedarse hasta el final del video, por haber visto todas estas maravillosas cosas que hay en Zipaquirá, que es una ciudad donde nosotros estamos en este momento viviendo y es increíble. Eh, amigos, no se pierdan por favor el próximo video, que tenemos varias sorpresas, vamos a Guatavita, entonces muy pronto nos veremos de nuevo. Les damos las gracias por todo, no olviden dejar su comentario. Para decirnos todo lo que crean que podemos hacer aún más en este canal. Dios los bendiga y ¡Nos, Nos fuimos! fuimos.